Yo soy Ronald Sassin, soy el director de Hudson Windsor, una consultoría empresarial. ¿Cuáles serían las megatendencias eh, que están impactando la manera en que se, se consumen productos? Bueno, en realidad son cuatro megatendencias que yo veo. Principalmente es la, la, la reducción en la cantidad de gente en cada hogar. La, el tamaño de los hogares en Latinoamérica ha disminuido en los últimos 30 años y en el futuro también va a continuar de, disminuir y, y las familias van a ser más parecido con familias europeas de que las tradicionalmente uh, latinoamericanas con menos gente en cada hogar cambia la, cambia el, la necesidad de embalajes um, y de envases en cada, en cada, en cada familia uh, la segunda mega tendencia es el, el, el crecimiento de la población econo, población económicamente activa uh -huh. eso significa que más personas van a estar trabajando de que no trabajando como fue en el, en el pasado okay. tendremos también la urbanización continua en América Latina y las grandes ciudades van a ser mayores todavía y las, los países tradicionalmente más rurales van a ser más urbanos también entonces esto cambia la, la, la, la formalidad y el sistema de, de envasar y de, de uh, suministrar productos y comida a, a, a las personas. Y finalmente hay gente mucho más latinoamericanos conocen el mundo, están viajando o han, han visto en, en uh, diversas formas eh, eh, lo que sucede en nuestros países. Entonces la globalización de la población uh -huh. uh, está haciendo con que con que tengan diferentes deseos y necesidades de productos y también de envases muy bien eh, de qué manera se tiene que transformar el envase para hacer frente a estos cambios que se están viendo ah sí por, por favor uh, en, en en años pasados tal vez uh, carnes no se embalaba no se envasaba de una forma industrial e institucional, pero se vendía en la cajería de la esquina, okay. pero con la modernidad, con menos tiempo de ir y hacer una compra diaria, uh -huh. estos productos ya tienen que ser envasados y protegidos de una forma diferente. Uh, con la urbanización ya tenemos menos acceso a las granjas y las fincas que teníamos en el pasado y estos productos ya tienen que ser envasados para que lleguen a las grandes ciudades que, que, que puedan ser consumidos por los consumidores. Um, cuando tenemos menos gente en las familias, tenemos entonces envases menores para poder atender una, necesi una necesidad y no vender grandes volumes, volúmenes donde, donde no se va a consumir. Muy bien. Eh, ¿Qué tan diferentes son eh, los cambios en eh, México con respecto a América Latina? ¿Hay diferencias ah, en sí, cuanto bueno, a esto? Eh, en México en realidad es un país que donde, donde tenemos dos tendencias ocurriendo al mismo tiempo. ¿okay? En primer lugar tenemos los grandes centros urbanos, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde todos estos estos cambios ya se realizaron. Pero tenemos también muchas áreas más más del campo donde los cambios están ahora se iniciando entonces vamos a tener que ver qué sucede en otros lugares en otras partes del país donde estas tendencias van a, a, a, a llevarse a cabo y también es un país que tiene un, una mirada hacia afuera una internacionalización muy diferente de lo que tienen por ejemplo en guatemala honduras o en perú entonces ya tiene esta este, este característica de, de estar mirando hacia afuera y viendo lo que sucede en otros países. Entonces quieren estos envases, estos productos acá en su mercado. ¿Y hay diferencias de América Latina con respecto a Estados Unidos en este? Ah, sí, sí, sí, sí. Um, por, por varios motivos, um, principalmente motivos de diferencia de, de consumo tradicional y también de... de de, del deseo de consumir diferentemente. O sea, Estados Unidos ya pasó por esa fase, ya, ya han pasado um, varios años que, que, que, que han pasado por esta, um, esas transiciones y México está ahora llegando. Entonces, um, por ejemplo, en, en las, las, las, los cambios uh, poblacionales, Estados Unidos ya tiene familias menores okay. México está llegando a tener familias menores este, este modelo de Europa está llegando solamente aquí uh, donde ya ha llegado a muchos años uh -huh. en, hace muchos años en, en Estados Unidos ¿Cuál sería su mensaje en este contexto, su mensaje para la industria del envase? Invertir en formatos nuevos uh -huh. en, en flexibilidad de producción en digitalización de producción y en la capacidad de hacer formatos nuevos, menores y más diferenciados porque este es el futuro, Muy bien. el futuro ya es la inversión en nuevas capacidades. Perfecto. Y finalmente, ¿cuál es su opinión acerca de esta segunda cumbre en base...? A... Bueno, en realidad, yo viendo solamente la cantidad de gente, los, uh, los uh, expositores, ha sido una, una evolución maravillosa de la primera edición que, tu, que tuvimos en el, pasado, el año pasado y ha crecido, hay, hay buenas preguntas, buenas conversaciones que estoy acompañando. En realidad me parece, me, me parece que ha crecido um, muy bien, pero se ha mantenido el enfoque en la innovación. No es un, no es una, un, un, un congreso tan amplio que perdimos el foco. El enfoque está muy bien colocado en la innovación y en las novedades.